Los residentes del ensanche Duarte aquí en San Francisco de Macorís se quejan por el peligro que representa un charco de aguas residuales que existe por más de un año en esa zona. <risa> ah, Dios, pero, y va a seguir porque eso, eso, eso no tiene que... No, ahí no hay doliente en eso. O sabes la gente que se ha caído ahí, los carros que se han rompido. Nada, nada. Allá, allá cuáles le van a, a, ¿A quién van a llamar? Ellos no hay nadie. No es de INAPA, no es de obra pública, no es del ayuntamiento. Eso es perder el tiempo que estamos haciendo. Ahí se han caído varias pasolas y carros que pasan por aquí y se caen en esos hoyos ahí. Que hagan el favor y vengan a arreglar eso. ¿Cómo es que estamos trabajando? El síndico que venga a trabajar aquí, que hagan algo, porque van a venir cuando se mate una gente o dos gente. ¿Qué pasa? Vamos a trabajar. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco